La vamos a recibir, como siempre, a Ana Laura Pirrone, nuestra querida psicóloga, que hoy viene acompañada. Hola. También vamos a recibir a María Marta Laudadio, también médica psiquiatra infanto-juvenil. Ellas están trabajando juntas en un hermoso proyecto, así que vienen a contarnos un poquito sobre eso. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas. Bienvenidas. Muy bien. Contentas de estar acá. Qué bueno, lindo, ¿de qué vamos a hablar? Porque claro, Ana Laura decía, pero yo tengo que explicar por qué vengo con María Marta, ahora trabajamos juntas, <risa> tenemos un lindo proyecto en común eh, que trabaja más que nada con los jóvenes, ¿no? Exactamente, sí. Venimos un poco a presentar esta propuesta que es Pilares, ¿Sí? ¿sí? un espacio de salud integral destinado a infancias, adolescencias y familias. ¿no? Con María Marta nos conocemos ya hace varios años y un poco sobrevivimos a la pandemia trabajando juntas a través de la virtualidad y la distancia y, y teniendo en cuenta estas necesidades que van presentando los chicos, los adolescentes, viendo muchas veces las, las dinámicas y las situaciones familiares, uh -huh. es desde donde surge este hermoso proyecto. ¿Y a qué hacemos referencia cuando decimos salud integral? Bien, bien. Por ahí es está buenísimo esto que preguntás porque este proyecto parte de una concepción holística de la persona, ¿sí? Mm. La, el, el holismo habla de la totalidad, de que uh -huh. somos seres totales, ¿no? Tenemos nuestra parte física, nuestra sí. parte mental, emocional, uh -huh. social, la parte espiritual y cuando hablamos de salud integral hablamos de esto, ¿no? De poder hacer abordajes uh -huh. con los niños, con las adolescentes y también con las familias pero en donde podamos entender la totalidad de estos aspectos uh -huh. ligados a lo sano. ¿sí? ¿Y de qué problemática surge? digo, ¿Qué pudieron identificar en los jóvenes, en los niños últimamente, que, que les dijo, che, es necesario un espacio para abordarlo de esta manera? Uh -huh. Bueno, eh, un poco, como dijo Ana, nosotras venimos trabajando juntas eh, antes de la pandemia. Eh, hoy sabemos que la realidad es que la nueva pandemia... Eh, a nivel mundial, eh, implica la salud mental uh -huh. y cómo eh, cada uno de nosotros eh, ha sido atravesado por esta situación, ¿no? eh, primero de, de incertidumbre frente a, a, esto, a este virus, eh, luego eh, el encierro y luego también la segunda parte que es volver a lo, a lo cotidiano que uh -huh. ya había cambiado uh -huh. y, y ya había dejado de ser lo cotidiano. Eh, entonces, bueno, vemos cómo eh, incluso los profesionales de salud y de salud mental específicamente también fuimos atravesados por esto, uh -huh. eh, donde los espacios virtuales se convirtieron en reales porque era la, la forma de, de que nosotros como profesionales ingresáramos a, a las casas ¿no? de cada uno de, de las personas que estaban padeciendo algún eh, malestar eh, en relación a, a su salud mental. Uh -huh. Y, y bueno, con, con los coletazos y viendo esto que, que tiene que ver con aumentos eh, de los síntomas eh, depresivos, mm. síntomas ansiosos. Eh. Bueno, sin ir más lejos, hace algunos días era el Día de Concientización Mundial sobre el Suicidio sí. y todas las estadísticas, números que veíamos eran muy alarmantes y sobre todo en la población joven, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí sí en los Mendoza. adolescentes. Bien. Eh, los adolescentes. Eh, realmente eh, están intentando matarse y, y también aumentó la tasa de, de, de suicidios consumados en esta franja etaria uh -huh. eh, y creemos eh, con Ana que, eh, bueno, eh, los adultos tenemos que prepararnos y, y, y acompañar eh, porque también un adulto que escucha a un adolescente, a un niño que padece... Eh, no sabe muchas veces qué hacer con lo que escucha. Uh -huh. ¿sí? Hablamos de instituciones escolares, eh, hablamos de, de cómo llegan eh, ciertos, ciertas presentaciones médicas, clínicas de, de salud mental al hospital. Cuando eh, uno se pregunta, bueno, y, y lo anterior, lo previo, uh -huh. cómo... Como no, alguien no detectó, no escuchó. ¿Sigue habiendo prejuicio? ¿Ustedes creen como, como profesionales que la, la salud mental sigue siendo un tabú hoy por hoy? Sí, y sigue habiendo esto, ¿no? Como mucha angustia, mucha confusión, sí, eso, mucha sí. falta de información. Hoy tenemos tanta información que a veces nos confunde ese exceso de información. Pero bueno, más allá de la enfermedad, este proyecto apunta a la salud. Uh -huh. ¿sí? Y uh -huh. creemos en esto, en que tanto en todo, en un niño, en un adolescente... Hay una fuerza innata que tiende a la salud, que tiende al equilibrio, que tiende al bienestar. Entonces la idea también es empezar a trabajar con lo sano que todos tenemos. Seguro, recién chicas mencionaban el tema del suicidio o el intento de suicidio en muchos jóvenes. Eh, ¿Cuál es el factor? Sé que cada caso es un mundo que no podríamos generalizar, pero sin embargo, en líneas generales, ¿cuál cree que son los factores más comunes más allá de la pandemia? ¿Qué otras situaciones son las que llevan a los jóvenes hoy en día a intentar este tipo de situaciones? Eh, Mira, yo creo y por lo, por el trabajo eh, real en, en la salud pública por lo menos y, y en la parte privada, eh, que mucho tiene que ver con las dificultades para expresar uh -huh. eh, y para encontrar lugares donde sean escuchados uh -huh. los chicos. Y, y insisto, eh, esto no es una crítica, sino es para que los adultos podamos replantearnos y repensarnos uh -huh. eh, que cuando un adolescente o un niño habla... Muchas veces nos asustamos y no sabemos qué hacer. Eh, entonces, bueno, es eso, habilitar la escucha. Eh, han pasado muchas cosas y, y uno lo nota, eh, por ejemplo, en, en, en los niños de, de jardín de infantes, la, la, el atravesamiento de la pandemia uh -huh. ha, ha manif se ha manifestado luego con cuestiones por ahí del lenguaje, de la socialización, en... Eh, luego en la, en la etapa escolar o inicio escolar presentan una, otras manifestaciones acorde a las edades. Y bueno, y a los adolescentes un poco esto, ¿no? Eh, frente a, a la adolescencia que da un momento de vulnerabilidad uh -huh. eh, psicoafectiva, eh, salir al encuentro de, de, de un par y de los demás, eh, y esto de practicar ser adulto luego de dos años casi de, de encierro, eh, ha repercutido mucho. Eh, así que yo creo que, que tiene un poco que ver con eso. Uh -huh. Lo que dice Ana, que por ahí para no ser catastrófico eh, y como novedoso de nuestra propuesta, es eh, un grupo de profesionales de la salud mental, incluso hay colegas, eh, psiquiatras infantos juveniles que van a acompañar eh, esto que es Pilares, eh, de el paradigma clásico médico de, de la enfermedad, okay. ¿sí? uh. pudiendo abordar desde la salud, desde esos aspectos sanos que, que todos los sujetos tenemos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, esta propuesta ha, ha sido bien recibida por, eh, por colegas médicos eh, que sabemos eh, que, que quizás por acá es el camino que uh -huh. da eh, en y... Y limitar a un sujeto eh, desde la etiqueta de enfermedad nos, nos coarta eh, posibilidades de, de acción. Hay tres pilares fundamentales en, en este espacio. Uno tiene que ver con poder trabajar en el autoconocimiento, en el uh -huh. autoapoyo, en la parte individual de las personas. El segundo pilar es la familia. ¿sí? Va a ser un espacio donde va a haber muchos talleres. ...y muchas actividades lúdicas, recreativas uh -huh. y terapéuticas... ...para que la familia también tenga un espacio donde pensarse... Uh -huh. ...donde encontrar herramientas para acompañar a los chicos uh -huh. y demás... ...y finalmente está el tercer pilar que es el pilar social... Uh -huh. ...somos seres sociales, vivimos en sociedad... ...enfermamos en sociedad pero también sanamos junto a uh -huh. otros... ...así que también el espacio grupal, los grupos de desarrollo personal para incluir a las escuelas, a todos los profesionales que trabajen en el ámbito de salud y a instituciones donde los niños pertenezcan, es fundamental. Para generar esta calidad de vida y este abordaje de salud integral. Espectacular. Uh -huh. Bueno, está, está buenísima la propuesta, así que para nosotros uh -huh. es un placer uh -huh. poder acercarla a los mendocinos que conozcan sobre esto y que la salud mental deje de ser un tabú, que los padres encuentren, espacio de diálogos con sus hijos y que se puede salir adelante siempre. Ese es el mensaje más cuando hay herramientas y cuando hay profesionales, ¿no? Velando por la millones. salud de, de todas las personas. Sí. Tenés un texto para compartirnos, Sí, Ana? Traje una paradoja cortita, hoy la traje en machete porque. No me la acordaba. Muy bien. Pero dice que una vez le preguntaron a un filósofo qué es lo que más le sorprendía de la humanidad. Y esta persona respondió, las personas que pierden salud para ganar dinero, luego pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro, olvidan el presente. De esta manera, acaban por no vivir, ni en el presente ni en el futuro. Uh -huh. Viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Qué bonita. Guau. Wow. Para pensar, para, ¿no? Mal, sí, para, para reflexionar. Muy lindo. Gracias, Ana. Gracias, Un placer Gracias, gracias, gracias por chicas. el espacio. Un placer, es gracias,